Simplemente te diré una cosa No será tan fácil olvidarme Soy como un tatuaje que no se borra Te será casi imposible olvidarme Tirarle piedras a la luna, qué tontería Tú sabes bien que nunca la alcanzarías como no alcanzas sacarme de tu piel Como no puedes cambiarme por él Y a propósito, ¿qué tal te va? ¿Me olvidas? ¿Puedes vivir sin las caricias que te daba? ¿Puedes vivir sin mis manos que te conocen? ¿Puedes olvidar de mis...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 nos jurábamos amor nunca acababa. Teníamos un gran futuro por delante. Y ahora separados seguimos adelante. Pero